veamos algunas funciones importantes para manejar el correo gmail primero vamos a ver que hay dos maneras de entrar al correo tenemos el navegador o tenemos la aplicación gmail en este caso vamos a usar primero la aplicación de gmail y después vamos a hacer todo lo mismo pero usando el navegador abrimos la aplicación y vamos a ver en pantalla los correos electrónicos que tenemos recibidos los que están marcados, resaltados en negrita, son los correos no leídos. Los que no están resaltados son los correos leídos. Acá, en este menú, vamos a ver todas las carpetas que tenemos disponibles en el correo. Nosotros acá estamos en la carpeta principal, pero vamos a ver que hay otras carpetas. En realidad, en la carpeta principal no estamos viendo todos los correos. Hay algunos correos que están ocultos. Por ejemplo, acá está la carpeta de correos spam. Entonces, vamos a ver qué son los correos spam estos correos son promociones ofertas o campañas y en general publicidad que se hacen utilizando envíos masivos de correo algunas empresas utilizan bases de datos de correos electrónicos para hacer anuncios el sistema por lo general lo puede detectar porque si nos envían desde una dirección que no está en nuestros contactos algún contenido relacionado con ofertas promociones o campañas entonces se considera que es spam pero si encontramos en esta carpeta un correo que no es spam tal vez porque nos suscribimos a una dirección o nos registramos para recibir este tipo de correos, entonces abrimos el correo y vamos a tener la opción de informar que no es spam. De esta forma la próxima vez que nos escriban desde esta misma dirección lo vamos a recibir en la carpeta principal y no va a ir a parar a la carpeta spam. Veamos cómo marcar un correo como spam y cómo marcarlo como leído o como no leído. Vamos a la carpeta principal nuevamente y tomemos como ejemplo este correo. Lo mantenemos presionado y se selecciona. Y acá arriba tenemos la opción para marcarlo como leído. Y también esto lo podemos hacer a la inversa. Lo seleccionamos y lo marcamos como no leído. En el menú de los tres puntitos vamos a ver que tenemos la opción notificar spam. Si hacemos eso, la próxima vez que nos escriban desde esta dirección va a ir a parar a la carpeta spam. Si abrimos el correo también lo podemos marcar como spam desde adentro. Si lo eliminamos, lo que vamos a hacer es enviarlo a la papelera y no a la carpeta spam. Acá tenemos la papelera y podemos ver cómo está el correo recién eliminado. Si eliminamos por error lo podemos recuperar porque queda en la papelera durante 30 días. Vamos a abrir un correo y lo vamos a archivar, que es otra de las opciones. Cuando lo archivamos, no va a estar en la carpeta principal, va a estar oculto, pero tampoco va a estar en la carpeta spam ni en la papelera. Por ejemplo, vamos a hacerlo también con este correo que está acá. Se llama Trabajo de análisis sobre COVID-19. Se trata de un trabajo de investigación, que es un tema que ya pasó y lo quiero archivar. No quiero eliminarlo, ni tampoco marcarlo como spam, pero quiero ocultarlo para poder encontrarlo después mediante una búsqueda. Lo selecciono y toco el icono de archivar. El correo ya no está visible, desapareció de la carpeta principal, no está en la carpeta spam ni en la papelera. Pero sin embargo el correo está archivado, para encontrarlo tengo que hacer una búsqueda. Utilizo algunas de las palabras que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, estaba la palabra investigación. Entonces pongo investigación y me aparecen todos los correos donde está la palabra investigación. Y veo que el primero es el correo que yo acabo de archivar veamos otra forma de búsqueda por ejemplo estaba también la palabra análisis busco análisis y van a aparecer todos los correos que tienen la palabra análisis y así sucesivamente vamos a ver cómo funciona la carpeta borradores acá vemos que hay varios correos en borrador este es el botón redactar podemos dejar en blanco el destinatario ya que no lo vamos a enviar todavía Podemos escribir el asunto del correo, por ejemplo, trabajo práctico, curso, materia, etc. Esta zona donde dice redactar un correo es lo que llamamos el cuerpo del mensaje. Acá podemos explayarnos y escribir un mensaje extenso, bien detallado. Ahora vamos a usar este clip para adjuntar un archivo. Vamos a elegir, por ejemplo, imágenes y vamos a ver nuestra galería de fotografías. Repetimos la operación y adjuntamos varios archivos al mismo correo. Este es el botón para enviar, pero en este caso podemos dejarlo así sin destinatario y no enviarlo, en cambio elegimos este botón de flecha a la izquierda y salimos de la edición del mensaje ahora vamos al menú para ver las carpetas y elegimos la carpeta borradores y podemos ver que está el correo sin terminar que está pendiente para cuando queramos seguir trabajando presionamos donde está el lápiz y podemos continuar editándolo ahora vamos a ver cómo programar un envío para programar un envío vamos a completar el destinatario o los destinatarios podemos poner más de una persona el destinatario, incluso, puede ser nuestra propia casilla de correo. En lugar de enviarlo, vamos a entrar en el menú de los tres puntitos y vamos a programar el envío. Vamos a encontrar varias opciones. La última hora programada aparecerá si es que ya usé esta función anteriormente. Otras opciones. Mañana por la mañana. Mañana por la tarde. La mañana del lunes. O elegir una fecha y horario. Entro y elijo la fecha exacta toco aceptar elijo la hora dice 20 horas pero puedo elegir por ejemplo a las 7.30 de la mañana toco programar el correo no se envió y va a estar en esta carpeta de nombre programados ahora entro al correo y puedo revisarlo antes de que llegue la fecha y horario señalado puedo cancelar el envío y el correo pasa a ser un borrador entonces, lo vamos a ver en la carpeta borradores. Tocamos el lápiz y lo podemos editar. Al editar, podemos modificar el texto o los archivos adjuntos. Vamos a programar envío nuevamente y ahora puedo utilizar la última hora programada. Entonces, lo voy a encontrar en esta carpeta de nombre programados. De esta forma puedo preparar tareas por adelantado y que el correo trabaje automáticamente cuando llegue el momento adecuado. Ahora veamos la bandeja de salida. La bandeja de salida lo normal es que esté siempre vacía, porque es el lugar donde están los correos pendientes de ser enviados. Por ejemplo, vamos a tomar un correo de borrador y vamos a tocar el lápiz para editarlo y vamos a agregar un destinatario. Para demostrarles cómo este correo se queda en la bandeja de salida, voy a desconectar internet. Voy a poner el teléfono en modo avión de manera de quedar incomunicado. Ahora selecciono enviar y me aparece este mensaje. No hay conexión, el mensaje se enviará más tarde. Voy a buscar la bandeja de salida y encuentro el correo pendiente. De manera que cuando hay correos acá en la bandeja de salida, puede ser porque no haya conectividad a internet o también puede ser que haya una demora porque el correo tenga archivos adjuntos muy grandes y lleve más tiempo de lo previsto hacer el envío. La capacidad máxima para archivos adjuntos en un correo electrónico es de 25 MB. Por eso lo normal es que la bandeja de salida esté siempre vacía. Si tenemos correos en esta carpeta significa que todavía no fueron enviados. Por lo tanto, el destinatario todavía no los recibió. Ahora vamos a desactivar el modo avión. Y vemos que el correo automáticamente es enviado y desaparece de la bandeja de salida. Al correo ahora lo podremos encontrar en la carpeta Enviados, donde podemos encontrar un historial de todos los correos enviados. Ahora vamos a ver los mensajes destacados. Vamos a ver que en la aplicación de Gmail los correos tienen una estrella en blanco. Pero nosotros podemos elegir algunos correos que por alguna razón queramos destacar. Tocamos en la estrella y se va a poner amarillo. Yo voy a destacar algunos. Ahora vamos a la carpeta destacados y vamos a encontrar estos correos importantes. Si en alguno de ellos vuelvo a tocar la estrella, se desmarca y desaparece de esta carpeta. Veamos qué es el correo pospuesto. Esta función es para postergar de momento un tema en particular. Si recibimos un correo que da inicio a una tarea o un trabajo, pero necesitamos dejarlo para otro momento, vamos a posponerlo. Tenemos dos menús de los tres puntitos. Acá tenemos el menú de los tres puntitos del remitente. Pero para posponer el mensaje vamos a ir al menú de los tres puntitos del correo, que es el menú de arriba. Vamos a posponerlo. Ahora nos aparecen estas opciones. ¿Hasta cuándo queremos posponer? Hasta mañana a las 8 de la mañana, más tarde esta semana, la próxima semana, el fin de semana o elegir una fecha y hora específicas. Yo voy a posponerlo hasta mañana a las 8 de la mañana. Entonces, pareciera como si no hubiese recibido el mensaje, ya que desapareció de la carpeta principal. Pero puedo encontrar el mensaje en esta carpeta de correos pospuestos. Lo voy a estar recibiendo nuevamente mañana a las 8 de la mañana, como si la persona me escribiese a esa hora. Pero la persona no se entera de que yo pospuse su mensaje. Es una organización interna de mi carpeta de correo. Ahora vamos a ver la vista de conversación. Cuando contestamos un correo que a su vez nos contestan y volvemos a contestar se genera una conversación en torno a un tema que es el asunto del correo. Podemos seguir el tema activando la vista de conversación. Veamos un ejemplo, acá tenemos un correo que en realidad no es un correo suelto sino que pertenece a un diálogo pero no puedo ver el mensaje previo a este correo o el posterior. Entonces, vamos a Configuración y en la sección General elegimos Activar Vista de Conversación. Nos aparece este mensaje, que lo que significa es que la vista de conversación se activa para la cuenta de correo para todos los dispositivos. Es decir, que si entramos desde una computadora, también vamos a ver la vista de conversación ahora vamos a buscar el mismo correo y vamos a ver cómo ahora cada correo tiene un pequeño número ese número es la cantidad de mensajes que tiene esa conversación vamos a entrar y acá nos está indicando que hay dos correos más tocamos en esta opción y vemos que hay cuatro correos además podemos abrir cada uno de los correos y leerlos en detalle en cualquier momento se puede volver a desactivar la vista de conversación en la configuración. Pruébenlo en sus correos y cuéntenme cuál de las dos vistas es la que prefieren.